Este 8 de marzo seguimos estando, seguimos reivindicando, seguimos defendiendo y construyendo una sociedad más igualitaria. 8 de marzo, ninguna somos ilegales. Chicas, 8 de marzo, las feministas somos ecologistas. 8 de marzo, las feministas defendemos servicios públicos de calidad y universales. 8 de marzo, la alegría como resistencia. 8 de marzo, sin feminismo no hay futuro. 8 de marzo, por las que nunca volvieron. 8 de marzo, por una sociedad libre de violencias. 8 de marzo, por un feminismo inclusivo. 8 de marzo, por el pleno derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. 8 de marzo, sin feminismo no no hay democracia. 8 de marzo, para reconocer y visualizar el trabajo de las mujeres cuidadoras. 8 de marzo, todos los derechos para todas las mujeres. 8 de marzo, por el derecho a trabajar en igualdad. 8 de marzo, por los derechos de las personas trans, las queer y todas las identidades no normativas, para que puedan vivir y expresarse libremente.